Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 37. Mi santidad bendice al mundo. Esta idea contiene los primeros destellos de tu verdadera función en el mundo. O en otras palabras, la razón por la que tú estás aquí. Tu propósito es ver al mundo a través de tu propia santidad. De este modo, tú y el mundo sois bendecidos juntos. Nadie pierde. A nadie se le despoja de nada. Todo el mundo se beneficia a través de tu santa visión. Tu santa visión significa el fin del sacrificio porque les ofrece a todos su justo merecido, y él tiene derecho a todo, ya que ese es su sagrado derecho como hijo de Dios. No hay ninguna otra manera de poder eliminar la idea de sacrificio del pensamiento del mundo. Cualquier otra manera de ver inevitablemente exige el que algo o alguien pague. Como resultado de ello, el que percibe sale perdiendo y no tiene ni idea de por qué está perdiendo. Su plenitud, sin embargo, le es restaurada a su conciencia a través de tu visión. Tu santidad le bendice al no exigir nada de él. Los que se consideran a sí mismos completos no exigen nada. Tu santidad es la salvación del mundo. Te permite enseñarle al mundo que es uno contigo, sin predicarle ni decirle nada, sino simplemente mediante tu sereno reconocimiento de que en tu santidad todas las cosas son bendecidas junto contigo. Hoy debes dar comienzo a las cuatro sesiones de práctica más largas, las cuales han de tener una duración de 3 a 5 minutos cada una, repitiendo la idea de hoy, a lo cual ha de seguir un minuto más o menos en el que debes mirar a tu alrededor a medida que aplicas la idea a cualquier cosa que veas. Mi santidad bendice esta silla. Mi santidad bendice esa ventana. Mi santidad bendice este cuerpo. Luego, cierra los ojos y aplica la idea a cualquier persona que te venga a la mente, usando su nombre y diciendo, Mi santidad te bendice y di el nombre de la persona. Puedes continuar la sesión de práctica con los ojos cerrados o bien abrirlos de nuevo y aplicar la idea a tu mundo exterior si así lo deseas. Puedes alternar también entre aplicar la idea a cualquier cosa que veas a tu alrededor o a aquellas personas que aparezcan en tus pensamientos o bien puedes usar cualquier combinación que prefieras de estas dos clases de aplicación. La sesión de práctica debe concluir con una repetición de la idea con los ojos cerrados, seguida inmediatamente por otra repetición con los ojos abiertos. Los ejercicios más cortos consisten en repetir la idea tan a menudo como puedas. Resulta particularmente útil aplicarla en silencio a todas las personas con las que te encuentres hoy, usando su nombre al hacerlo. Es esencial que uses la idea si alguien parece causar una reacción adversa en ti. Ofrécele la bendición de tu santidad de inmediato para que así puedas aprender a conservarla en tu conciencia. Y nos dice David, Hoy estamos recibiendo y practicando ideas preciosas. Al leer el capítulo 6, las lecciones del amor, tanto la introducción como la primera sección, llamada el mensaje de la crucifixión, aprendimos que el ataque es imposible, que la agresión es imposible, y también se nos fue dada una interpretación nueva de la crucifixión. Una interpretación que no está solo en términos de explicar lo que la crucifixión no fue, en términos negativos, sino una interpretación, que de hecho la expresó como una enseñanza de la lección máxima que hay que aprender. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Luego, se nos dijo que, si la interpretas de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Y esto encaja de una manera muy bella con nuestra lección del día de hoy. Mi santidad bendice al mundo. Así es como bendecimos al mundo, enseñando amor. Nos bendice a nosotros mismos y bendice a todos Bendice verdaderamente todo lo que percibimos. Es el propósito de nuestro haber venido, nuestra función. Es la razón por la que estamos aquí. Nos dice Jesús, tu santa visión significa verdaderamente el fin del sacrificio, porque les ofrece a todos su justo merecido le ofrece todo a todos, incluido yo mismo. Y la manera en que mi santidad bendice al mundo es sustituyendo esta brecha de creencia en el sacrificio con la integridad, totalidad. Es la manera en que mi santidad es la salvación del mundo, en la que el mundo es uno conmigo. Que éste no ha abandonado la mente del pensador, que no ha abandonado la mente del perceptor. Siendo santo, tengo que tener una percepción santa del mundo entero. Practicamos de manera específica, con todo lo que percibimos, al dejar que nuestros ojos miren alrededor de la habitación, miren fuera las cosas que vemos cerca y a cierta distancia. Estas lecciones se pueden transferir a todo lo que percibo. Y se nos pide hacer aplicaciones específicas en silencio cuando nos encontramos con alguien o incluso cuando pensamos en alguien diciendo mi santidad te bendice y añadiendo el nombre de quien pensamos o de quien nos encontramos. Así que vamos a practicar esto en silencio hoy. Mientras vamos adelante, cada vez que pensemos en alguien, mi santidad te bendice. Cada vez que aparezca alguien, desde dentro decimos en silencio, mi santidad te bendice. Cuando miramos los árboles, cuando miramos las casas, cuando miramos la hierba o el río, Practicamos con todo lo que percibimos. Mi santidad bendice al mundo.